de Equipo Gallo, soy socio del Gallo, el más bueno de todos es Sales. Vamos al campo todos los días, cuando juega aquí en Vallecas, llevamos su bandera. Papá, quiero la bandera del Rayo. Salimos de casa, papá la bandera, que no se nos olvide, ¿eh? que no se nos olvide. Y siempre, siempre, siempre tenemos que pasar al campo antes, Vale, que empiecen a calentar, porque cuando sale Alex, empieza... ¡Ale, sale la camiseta, la camiseta, la camisa, la camisa! ¡Oh! ¡Gallo! ¡Allá donde estés! ¡Oh! ¡Gallo! ¡No! ¡Nada abandonaré! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, te golpea, pero tienes que levantarte, ser fuerte, siempre buscar un hobby para, para poder. Ya no solo Roberto, sino genera a todos los niños que tienen autismo, pues intentar eh, hacer cosas con ellos. Que llevamos un año pidiéndole la camiseta y no nos la da. ¡Oh! ha sido bueno, para mí increíble lo más bonito que, que hace mucho tiempo que no veía y, y de hecho es su, su ídolo